constelaciones, anochecen tus ojos y sepultas el mundo, ya no hay mares ni océanos bajo estos párpados quietos, somos dos universos inestables heridos, un sinfín de galaxias que desprecian el tiempo, anochecen tus ojos y la vida me invade, no hay relojes ni miedos en tu cosmos impío. Somos piel y memoria, enredados gemidos, porteadores de sueños derrotando el vacío. Amanecen tus ojos y me devuelves al mundo con los ojos de un niño cegado por la aurora. Solo queda un recuerdo lejano de estrella. Yo prefiero la noche de tus constelaciones.